Dios los cría y el canje los amontona oh, No, bueno, pero a ver eh, bueno. Hay un montón para, para analizar Porque lo que hizo Wati La verdad que fue excelente Porque la verdad que él estaba muy simpático Estaban de sí. eso también hay que decirlo Tanto Wanda como es atípico, eh, Maxi eh. Estaban buena onda, estaban disfrutando con sus hijos Eso es lindo también, por verlos qué? así Después ha, ha, ha, de haber ha, visto ha, una ha, guerra ha, tan ha, grande ha, Entre ha, ellos ha, dos públicamente ha, Verlos ahora bien por sus hijos No sé, como televidente es que me gusta, me para parece lindo él ganó. ¿Cómo? Para él, él salió ganando él salió ganando. Sí. Es que él, él se relajó, me parece. Él, hoy es papá también de, de, de su nueva esposa, eh, con una nueva esposa. Pero el tema está en Mauro y Cardi. Porque acá la situación está todo bien con Wanda. Somos papás de estos tres chicos. Vamos a hacer todo unido para que ellos estén bien. Pero a, a Mauro no me lo nombres. Para mí es ningún. Y en la Y en la, en la nota que le hace Wati a la salida del restaurante, él contesta re buena onda, Maxi, sí. hasta que... Le preguntan por Mauro Icardi. Cuando le preguntan por Mauro Icardi... Eh, Para Wanda el talón de Aquiles, se dice... Sí, es sí. la China. Para Maxi sigue siendo Mauro. A sí. ver. Eh, a eh, ver la te cobertura. Nunca, ¿eh? Por favor, mira. Intrusos vino al festejo de cumpleaños de Carmen Barbieri en Honduras y Gorriti en pleno Palermo. Y nos encontramos con una sorpresa. Está Maxi López cenando junto a sus hijos y en minutos llegaría su ex-mujer, Wanda Nara. Un reencuentro <ríe> del que seremos testigos. Hola Wanda, ¿cómo te va? ¿Todo Barbara, bien? estás? Como... Todo el mundo acá. Eh, este es el Maxi cumpleaños López, de Carmen. ¿sabías? Bueno. Arriba. Hola, Wanda. ¿Está Maxi López, sabías? Sí, es obvio. Hijos? Ay, bueno. Esta imagen que se esperaba hace mucho tiempo... Maxi, ah, sí, ¿cómo estás? Hola, chicos, hola. Bueno, ¿cómo fue este reencuentro para vos? No fue programado, estábamos llenando a los chicos. Ella había reservado en la parte de arriba ah. y eligió sentarse con vos. Ya sí, estaba sí. programado, te no, lo consultó. No, no, no, todo bien, es natural. Nos sentamos a comer juntos porque, bueno, estábamos con los chicos, así que... ¿Los chicos ya están entrenando en River? Sí, el más, el más grande. Sí, y está junto al hijo de... Eh, Evangelina Anderson. Sí, sí, sí se llevan bárbaras. Porque se llevan habían barba. tenido. Pero las mamás no se llevan bien. Ah, no sé. Cosas de las mamás. Pero por ahí ahora se llevan mejor. Por ahora se llevan mejor, así que... Bueno, si se lleva bien, que tengan buen... Que tengan buen... Que tengan te buen... Sí, sí, sí, es Maginac? ¿Posible que algún día esté, por ejemplo, Mauro también, que estén todos no, en la no, mesa? ¿Con no, no, no, no, Mauro le no, lleva ¿sí? bien? No, nos sentamos por los chicos porque es lo, es lo normal, bueno, está la mamá, es, este, yo soy el papá, y Mauro se sentará con, con ella y con sus nenas. ¿Pero vos aceptarías no? compartir esa mesa, así como fue la de hoy, con Mauro? Es que no, es que no la organicé yo. Y no creo que la vaya a organizar. tenés es evitarlo. Sí, sí, ¿Cómo la pasaste? Ay, bien, re bien. No, es casualidad, ya sabía que estaban mis hijos acá. Pero vos habías reservado otro lugar para comer y finalmente comieron juntos. No, yo no reservé nada. No, no, no reservé nada. Maxi dijo que si venía Mauro, él se iba. ¿Qué Que es lo organice otro. No sí, creo, no creo. no sí, creas. Si te cruzás con vos? Evangeline Anderson en la cancha, las saludas. No, no, no no, no, no. No. Estaba la China se eh, se en, se en se se la cancha de arriba. Estabas vos, estaba la China también en el mismo lugar. Yo fui a trabajar, la verdad que no había nadie. ¿La hubiese saludado si se ¿Pero por qué no le preguntan a los demás esas cosas? A la China le preguntamos y dice no contestar sobre vos. Ah, bueno, perfecto. ¿Pero vos qué hubieses hecho si se cruzan? Yo no tengo más nada que hablar de nadie. Habló con intrusos luego del reencuentro con Maxi López. Qué notón. Sí, sí, notón. Sí, sí. Igual me gusta que se vuelva a dar mala noche. ¿eh? Me gusta cuando sí. pasa eso, que hay mucho notero. Qué lindo figura, que le hace el espectáculo. No no no. Qué, Qué lindo. Un Qué lindo. Man, Tómalo, que pase sí. algo. Gracias, que, Wanda que, y Maxi, que pararon. Tienen que ser cerca de los. Ah, no pararon, sí. pero bueno, le hicimos noche sí. igual. No, pero, <risa> pero, pero contestó bien. Maxi contestó bien. La verdad que estaba de buen humor. Se lo vio tranquilo y relajado con la situación. Salvo cuando le preguntan por Mauro. No estaban molestos por mostrarse juntos. Y eso es un gran paso. Y no estaban cerca de la vida. Viste que ninguno de los molesta. dos, ninguno de los dos se hace cargo. Viste que dice, él le pregunta, no, no, yo no organicé. Y cuando a Wanda le dice, no, no, yo tampoco organicé. Eso es verdad. Eh, un segundito. Sí, sí. Oh. Eh, oh. Oh. <risa> oh. Ya empezamos, ya empezamos. Eso es verdad porque hablé hoy a la mañana con, con Kenny Palacios para preguntarle Kenny. por qué se habían juntado. Podido, a lo mejor se juntaron por algo el fútbol. De qué? De, ¿Por qué? <risa> no, dice que fue algo mucho más sencillo, que Wanda terminó de grabar. Que los chicos la llamaron, los, los hijos... Lo está Benite, haciendo bien el Masterchef, ¿eh? Lo está haciendo bien. Muy bien, ah, Está gusta. muy bien. La verdad que sorprendió a más de uno que por ahí fuimos eh, prejuiciosos. Sí. La verdad que nos cacheteó. Yo, ah, yo le tomé cariño a los participantes, imagínate. Eh, que los hijos... Ella terminaba la grabación, que habían, que habían terminado recién, y le dijeron, venite que estamos acá comiendo con papá. Y ella, eso me dice Kenny. Y ella se sumó. Lo que pasa es que en el restaurante ah, dicen... Bueno, Otra, que cosa. dice Kenny. ¿Qué dice? Ah, a, dice a ver, le creo, a ver. El restaurante dice que... Yo sé como mantenía una cámara, está abierto ahora, ¿no? Sí, creo a hablar con el encargado yo soy como Me cruzo yo en cualquier momento sí, Me como un choripán y de paso no me, no, Te digo, prepárenme una cámara que me voy Te come rico Contame Que estaba armada una mesa Abajo para Maxi Y a Wanda le habían armado otra mesa arriba Lo que pasa es que ¿Quién estaba arriba? arriba estaba Carmen oh. A me parece que tenía miedo que, que de, ¿Pero que quién de ar... mandó el mensaje para hacer la reserva del restaurante? ¿Qué te dicen? Que, creo que fue Kenny ¿Quién Porque no, no, no, no, no, no, no, bueno, ellos no sabían Wanda. nada Wanda cuando llegó y se enteró que dale, estaba Carmen Se quería morir Claro, pero no más. Porque no, no, pero no porque tenga algo en contra y de Carmen, eso por porque sabía canje, que sí, sí, por ir de canje, sí, querer mostrar. Que que si no, no? lo no? haces en otro lugar. Usted le co, consiguieron la abogada a la. Ah, tenés razón. Sí, había olvidado. Me había olvidado. callar cuando quiero hablar. Ah, por eso Carmen no la fue a saludar, porque Carmen en un momento se bajó al baño. No, le consiguió la abogada a la supervivencia. Carmen tampoco me lo recordó a eso. Claro, pero. En la mañana fingimos demencia los tres. Que sí, le mandamos obvio. buena onda. <risa> <risa> Igual claro, yo les digo, digo claro. una cosa, esto sucede también, digo, que se vuelvan a juntar Wanda eh, y Maxi, porque claramente el que no está en. Bueno, el que no está. Es, no nos no, olvidemos. A, Mauro, a ver, que nota, Mauro, digo, todo bien, pero. Está fuera de en la todo, sí, de más En la muy buena nota que le hace Guati, dice Maxi, eh, no, bueno, todo bien, sí, sí. Nos, nos vemos por los chicos. No sé qué, cuando usa la palabra Mauro. Dice, no, no, bueno, se juntará... Con sus hijos Con sus Nenas. hijas. O sea, como por separado, como que yo pero, todo bien, me junto con la mamá de mis hijos y con mis hijos... Pero, hijas, pero es que más allá que de la dice. famosa icardiada que siempre que fue un escándalo en su momento, que eran amigos y él, bueno, empezó a salir con, con la novia del amigo. Cosa que pasa. ¿no? Eh, más allá de eso, para mí... El amor. El fue. dolor más grande para Maxi. No se olviden que Wanda durante muchos años... Y siempre se dijo que influenciada por Mauro, el tema de él es el papá de los chicos. No, o sea, no, que lo ponía no en un rol paterno se ponía a Mauro. En la, Mira, ahora sí, la, la ¿Puedo, hablar, ¿Puedo hablar? Sí. hablar? Sí. Gracias. <risa> <risa> Le pedía permiso. No, digo, vos fíjate, Wanda, cómo maneja las piezas del ajedrez, porque ahora, primero. Wanda, ¿querés que nos enteremos que está todo bien con Maxi? Porque sí. si no lo haces en un quincho, no se entera sí, nadie. Sí, no va son, nadie. Para mí no sabía después, que iban a estar las llamadas. Bueno, pero vas a la no, ¿Cómo maltratas cucho, al papá de tus hijas? Porque después de haber hablado pestes durante años de Maxi, vas, estás ahí lavando pues en una entraña con crema una entraña Helado como comida. chanchos eh, na, o ¿Cómo? Sea, ¿Cómo claro chancho? quise decir como íntimo, no, pero cari, eso voy no a interpreten ya se habían mostrado en redes está bien pero lo que quiero decir es que no es ingenuo yo claro, también creo que no es ingenuo eso, que voy. se sienten a la vuelta de América no, que América no está está claro. es en vivo si hay que tiene América claro. que está en vivo 24 no, A ver, hay un montón de restaurantes muy exclusivos incluso cerca de Telefe donde el CEN claro están en un privado y ni con que se dio enterado. por los hijos, chicos. Yo, le, yo claro, creo... Ha... Ay, ay, que no, ay, no, no, pero, no, no, pero, pero te, te llamaron, parte, creo, mira, como una media. ¿Alguien creo? Maxi le ha dicho a Kenny, conseguimos el lugar que voy a comer con los chicos. Kenny recurrió al canje más directo. Sí, como tiene que ser. Le a Benito y después habrán dicho... Y le dijo, y bien, Wanda. No, lo que pasa es que Wanda va siempre ahí. Muchas veces Wanda y nunca nos enteramos. Mirá que a Wanda, si sabemos que está en un lugar, la vamos a buscar Ay, todo, Pampi. Déjame desconfortar. Igual, no, no, no, igual aguante el gas. No, no, sí. es que sí. Con el canje, la es que no, no que sí. igual entre no, más eh. Wanda sí. el arreglo y todo cambió una vez que pudieron hacer el arreglo económico, que fue la casa de Santa Bárbara, que se la terminó y una vez de... Wanda, ahí empieza la paz. El... Igual chicos, creo que es solo el comienzo de esta historia.